Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas a este acto que organizamos desde la Asamblea Local de Izquierda Unida en Coim. Haciendo, haciendo un poco de historia, aunque poca, para no alargarme mucho, diré que hace eh, alrededor de ocho años aproximadamente, un grupo de personas con juventud, con experiencia y sobre todo con muchas ganas, tomó las la riendas de Izquierda Unida en Coim. En aquellos momentos, aquel grupo humano consideró que Izquierda Unida era un instrumento útil para cambiar las cosas en nuestro pueblo, para cambiar las cosas en Coimbra. Ya desde el principio, el hecho de presentarse a, a unas elecciones para conseguir tener presencia en el ayuntamiento, para conseguir tener concejales y, y concejalas, nos, nos lo planteábamos por un lado, para intentar conseguir darle voz a la ciudadanía, que la gente a través nuestra tuviera un cauce de participación en el ayuntamiento, y por otro lado también para llevar otra voz distinta, otra forma de hacer política, otras políticas también. Con esta visión de la política local, la Asamblea Local de, de Izquierda Unida en Coín conformó una lista electoral con la que nos presentamos aquellas elecciones locales del año 2007, en las que pues a mí se me eligió como, como cabeza de lista. ¿no? Tengo que decir que desde los inicios hemos tenido muy, muy claro que en esto también es diferente Izquierda Unida. Somos diferentes a la hora de plantear qué papel tiene que tener un cabeza de lista o una cabeza de lista electoral y qué es lo que hace. Eh, <coughs> Por ello, tengo que decir que el desempeñar ese papel de candidato primero y luego de portavoz y de concejal en el ayuntamiento, aquellos primeros cuatro años, para mí fue bastante fácil, porque el trabajo consistía en que yo era una correa de transmisión, básicamente, para llevar las opiniones de la Asamblea de Izquierda Unida al ayuntamiento y para llevar la información del ayuntamiento a la Asamblea de Izquierda Unida y a la ciudadanía. Ese fue nuestro modo de funcionamiento desde un principio y tengo que decir que creo que es uno de, de nuestros mejores aciertos porque tanto los de, las decisiones como los argumentos, como el voto, como las propuestas, como todo lo que aparecía en el Pleno y lo que sigue apareciendo en el Pleno no son las opiniones personales de, de nuestros concejales, son las opiniones, los argumentos, los votos de toda una asamblea. Eso nos da mucha fuerza cuando nos presentamos en un pleno ante otra serie de gente que hasta ahora han tenido más representación política que nosotros. Nosotros hemos sido uno en la primera legislatura, dos en esta segunda legislatura. Aquellos cuatro primeros años fueron, fueron bastante duros políticamente porque fueron los años de, de la segunda legislatura de Clavijo, del pacto del PSOE con el Partido Andalucista… ...los últimos coletazos políticos del señor Osorio... ...pero también sirvieron... ...sirvieron para ir sentando las bases de nuestro funcionamiento... ...las bases de nuestra estrategia... ...de nuestra personalidad política... ...de no casarnos absolutamente con nadie... ...de poner e imponer transparencia... ...de pedir participación... ...de mirar con lupa los asuntos urbanísticos... ...de que el fin no justifica los medios... ...y de que las cosas hay que hacerlas bien... ...también técnicamente bien... ...y si no era así... ...allí estábamos nosotros para denunciarlo y para sacarlo a la luz. <coughs> Tras este arduo trabajo de estos primeros cuatro años, conseguimos, en las elecciones del 2011 ya, con una lista renovada, conseguimos duplicar nuestra presencia en el ayuntamiento. Teníamos una concejalía, conseguimos tener dos concejales, un concejal y una concejala. De este modo, entra en la política del ayuntamiento nuestra compañera Micaela, y digo, bien, entra en la política del ayuntamiento porque ella, como yo, venía de hacer política ya, en el buen sentido de la palabra. Lo que pasa es que muchos no lo sabíamos que estábamos haciendo política, pero hacíamos política en los colectivos sociales porque nos estábamos preocupando por la cosa pública y eso es precisamente hacer política. Por lo tanto, Micaela no era una recién llegada a la política, como yo tampoco fui un recién llegado a la política la primera vez que me, pre me presenté como candidato. Estos últimos tres años y pico, con Micaela como concejala y al poco tiempo como portavoz del Grupo Municipal, desde la Asamblea Local de Izquierda Unida hemos conseguido, por lo menos, duplicar nuestra capacidad de trabajo, hemos conseguido duplicar nuestra presencia en las políticas municipales y tenemos un conocimiento mucho más profundo del funcionamiento del ayuntamiento, de forma que estamos perfectamente preparadas, perfectamente preparados para gobernar COIM. ...con ustedes, con la ciudadanía de Coim. Micaela, vente conmigo. Así ya no estoy solo. Micaela tiene una capacidad de trabajo fuera de lo común... ...una claridad de ideas envidiable... ...y una tenacidad realmente invencible. Micaela, como he dicho, viene de muchos años de trabajo... ...en colectivos sociales, especialmente al principio... ...en colectivos ligados a la igualdad, pero también... Últimamente, especialmente en estos últimos años, eh, ha participado muy activamente en colectivos medioambientales como la Plataforma eh, en contra de la ampliación de la cantera, en colectivos de, de otro tipo como el, el, el de la puesta en marcha de, del mercado de productos locales y, eh, y en otros muchos colectivos sociales de, de la localidad. Por tanto, cumple a la perfección con lo que tiene que ser una persona de izquierda unida, ...político y social... ...movimiento político y social... ...quiero recordar y recalcar esto... ...Izquierda Unida es un movimiento político y social... ...por tanto Micaela cumple perfectamente... ...con una persona... ...que va a luchar por su pueblo... Desde, ...desde Izquierda Unida... ...va a luchar además... ...por cambiar las cosas... ...por hacer una nueva política en el ayuntamiento... ...una política para la mayoría social... ...para las personas más necesitadas y necesitadas... ...para el desarrollo sostenible... ...con coherencia honradez sin dobleces ni medias verdades. Os anuncio y pre os presento, por tanto, a la candidata para alcaldesa por Izquierda Unida en las próximas elecciones municipales. Una nueva política para cambiar COIN. Por cierto, si alguien lo dudaba, yo no me voy, sigo aquí, en primera línea, porque como el resto de compañeros y compañeras que estamos en Izquierda Unida, pensamos que Izquierda Unida sigue siendo, a día de hoy, la mejor herramienta para hacer política en COIN, para cambiar COIN. Por tanto, aquí estoy. Os dejo con Micaela, que seguramente os va a decir cosas muy interesantes. Gracias. Muchas gracias, Llagas. Yo siempre le he llamado Llagas, no me acostumbro a llamarlo Francisco, por tus palabras, pero sobre todo por tu apoyo. Hace ahora aproximadamente ocho años, un amigo eh, me pidió que fuese en la lista de Izquierda Unida para apoyar al que, según él, era un candidato que merecía la pena. Hoy sé que aquel era un buen amigo porque no me estaba pidiendo que apoyase a cualquier candidato. Me estaba pidiendo que apoyase al mejor político, sin duda, que ha tenido Coín hasta estos momentos. Llagas deja el listón bastante alto, pero me tranquiliza el saber que me va a seguir acompañando en este proyecto tan ilusionante. Y es que la verdad que no, no me imagino mi trayectoria política, ni pasada, ni presente, ni futura, sin llagas. Es mucha la calma, la tranquilidad, el saber estar, todo lo que él me ha transmitido durante, este año, durante estos años. Perdón. Y también muchas veces son en las que me ha ayudado y me ha enseñado a centrarme solamente en lo más positivo. La verdad es que hemos formado en el plano institucional y seguimos formando un buen equipo. Pero este equipo se nos ha quedado un poco pequeño. Y por eso es por lo que estamos en este proyecto ilusionante en el que hemos aumentado ese equipo. Vamos a aumentar ese equipo a nivel institucional porque queremos aumentar la fuerza para cambiar las cosas. Bueno, yo voy a presentaros a nuestra futura primera alcaldesa de Coín, Micaela Guzmán Bernal. Miki, te veo muy ilusionada. ¿Nos puedes decir la causa? Pues sí, Concha. La verdad es que estoy bastante ilusionada y estoy ilusionada porque estoy absolutamente convencida de que ha llegado la hora de que gobernemos y estoy convencida no solamente yo, eso no tendría demasiado valor, está convencido un equipo grande de personas, un grupo de personas que no tienen como objetivo vivir de la política, un grupo de personas cualificadas, un grupo de personas muy implicadas en colectivos y en movimientos sociales. Y un grupo de personas que tiene como valores fundamentales la igualdad y la justicia social. En coín al igual que en todas partes, la gente está cansada, está harta, está muy desencantada, pero también está indignada y está demandando ya de forma urgente otra forma de hacer política. El Partido Popular y el Partido Socialista han demostrado con creces que no son una opción, una opción eh, para gobernar, ni para sacarnos de la situación en la que nos encontramos actualmente, ni mucho menos para hacer de un municipio como Coín un pueblo con un desarrollo sostenible. Y eso quiere decir que no se hipoteque las generaciones futuras y que se mantenga la, la, las generaciones presentes. Cuando hay que tomar determinadas medidas económicas y, sobre todo, las medidas económicas más importantes, el Partido Socialista y el Partido Popular se ponen de acuerdo muy fácilmente. A nivel local, el Partido Socialista ya gobernó y ya sabemos cómo lo hizo en su momento. El Partido Popular, desde el principio de su legislatura, se ha postulado a favor de las medidas que están obligando su propio partido desde el Gobierno Central una medida que, desde luego, no protege ni beneficia a la gente de a pie y tampoco beneficia y protege a aquellas administraciones que están más cercanas a las ciudadanas y a los ciudadanos, que son los ayuntamientos. A nivel local, Izquierda Unida lleva mucho tiempo siendo coherente, mucho tiempo demostrando la transparencia y lleva mucho tiempo haciendo propuestas constructivas a cómo se ha venido haciendo las cosas y por eso estoy totalmente convencida de que la opción y la alternativa en COIN es Izquierda Unida. En este sentido me gustaría lanzar una invitación en mi propio nombre y en el nombre de la Asamblea Local de Izquierda Unida a aquellos grupos que vayan surgiendo nuevos y que estén en la misma línea de regeneración política en la que está Izquierda Unida. Y que coincidan programáticamente con nosotras y nosotros a que trabajemos de forma conjunta. Son, concha, muchos los problemas que hoy en día preocupan a los coínos y a las coínas. Les preocupa la situación económica de muchas personas y de muchas familias, sobrevenida por el paro y además por condiciones laborales indignas. Les preocupa también la salud, tanto personal como ambiental y esto incluye nuestro acuífero y la cantera. Les preocupa el cuidado de las personas dependientes, sean de la edad que sean. Les preocupa también la cultura y esto incluye todo nuestro patrimonio histórico y arquitectónico. Les preocupa el ocio de todas las personas, pero particularmente de determinados sectores como la infancia y la juventud. Y les preocupa también la habitabilidad de Coim, la peatonalización las zonas verdes, las barreras arquitectónicas, el acerado adecuado, los parques infantiles. Pues bien, para todos estos problemas que está preocupando a la ciudadanía, tenemos un programa, un programa perdón, repleto de propuestas alternativas a lo que se ha estado haciendo hasta ahora. Y tenemos también, por supuesto, mucho trabajo por delante como equipo de gobierno, desde lo más concreto, como son el seguir con los recursos que tenemos interpuestos ya, uno en contra de la ampliación de la cantera y otro en contra del último convenio que se ha firmado con Prodomasa, seguir trabajando en y con los colectivos y informar a toda la ciudadanía de cómo se va a organizar este equipo de gobierno y, por supuesto, también de cómo va a poder participar la ciudadanía en todas aquellas decisiones que le afectan. Desde aquí hasta lo más general. Por ejemplo, la coordinación estrecha con todos los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento para distribuir el trabajo entre las distintas áreas y los distintos consejos. La creación y constitución de estos consejos, el Consejo del Pueblo y los distintos consejos sectoriales. Y, por supuesto, lo más general, gobernar para todo el mundo, que no es lo mismo que contentar a todo el mundo. Con todo esto, Concha entenderá por qué estoy ilusionada. Pero no solo me siento ilusionada. Siento también una gran responsabilidad, tanto a nivel personal como futura alcaldesa y como futura concejala de educación, porque voy a asumir también la concejalía de Educación como a nivel de grupo. Siento también miedo, Concha. Siento miedo... De que a pesar de que trabajemos con todas nuestras fuerzas y a pesar de que lo intentemos con todas nuestras ganas, no consigamos cambiar las cosas. Pero sobre todo me siento esperanzada y me siento contenta. Me siento contenta porque a pesar de todos los intentos de muchos gobernantes, de muchas administraciones y del poder económico porque la ciudadanía se aparte de la política para poder así campar a sus anchas, Siguen existiendo colectivos, siguen existiendo grupos de personas y siguen existiendo grupos políticos que piensan que la, que la política perdón, es la cosa del pueblo y que es lo que nos dignifica como ciudadanos y ciudadanas cuando tomamos las decisiones sobre todo aquello que nos afecta. Aquí tenemos a nuestra futura concejala de Sanidad y Juventud, la joven y ya toda una doctora, Irene Macías Guzmán. ¿Qué es, Irene, lo que realmente te pondría una gran sonrisa en tu cara? Hola, Concha. Hola. Buenas noches. Bueno, sinceramente hay algo que, que me angustia y que me frustra y es cuando miro a mi alrededor y a mis amigas, a mis amigos, a los jóvenes de hoy en día... Y me pregunto, ¿es que nos indignáis? ¿No sentí esa rabia para levantaros contra tanta, tanta injusticia y tantos ataques a los derechos? Los jóvenes de hoy en día sienten que se les está robando el presente, pero también se les está robando su futuro. Como joven que soy, sé cuáles son nuestras preocupaciones. El acceso laboral, la capacidad de independizarnos, el, crearnos, el poder crearnos un, un proyecto vital. Por eso, me pondría una gran sonrisa en la cara eh, poder conseguir eh, reactivar esa, esa inquietud en los jóvenes y que vuelvan a considerar la política como eh, el ejercicio de ciudadanía que realmente es. En Izquierda Unida vamos a luchar por una participación real y efectiva de los jóvenes en la política diaria de Coín. Para ello vamos a crear o eh, potenciar las asociaciones juveniles, que sean autogestionables y que estén en permanente contacto con el ayuntamiento. Para ello… Perdón. Para ello se creará el Consejo de Juventud, que trabajará estrechamente con otros consejos, como son los de participación ciudadana, de empleo, de festejos, porque otro aspecto fundamental es el ocio. Los jóvenes y los no tan jóvenes están demandando un cambio. Cansados de ver este COIN de bares vacíos y calles, <ríe> bares vacíos y calles vacías. COIN se merece ser un pueblo activo y lleno de vida. Por ejemplo, la feria. Eh, queremos una feria pensada para todas las edades, pero sobre todo una, una feria que vuelva a, a entusiasmar a la juventud, una feria que vuelva a ser el atractivo turístico para otras localidades que era antes. Pero hay otras muchas eh, opciones de ocio que debemos potenciar, como son, por ejemplo, concursos de fotografía, concursos de relatos, clases de teatro que fomente el amor por la cultura, jornadas deportivas, eh, crear un cineforum de bajo coste, eh, incentivar los intercambios culturales internacionales. Otro aspecto fundamental eh, y que consideramos que no, no se le saca rendimiento es que Coín es un pueblo de más de 22.000 habitantes, cabeza de comarca y está a menos de 30 minutos de la universidad. Debemos sacarle partido a esa cualidad que tiene Coim y estrechar la relación con, con la universidad a través de cursos, de jornadas, de salidas prácticas, salidas profesionales. Y en relación a este punto nosotros ofreceremos, cuando gobernemos, a, eh, ayudas económicas a aquellas personas que bien porque no reciben una beca o por la insuficiencia de esta, no vean peligrar la posibilidad de realizar unos estudios superiores. Estas son unas breves pinceladas de lo que llevaremos a cabo desde la Concejalía de, de Juventud. Y aprovechando la, la pregunta, Concha, eh, también me podría una gran sonrisa en la cara poder utilizar mi, mis conocimientos y mi experiencia personal en el ámbito sanitario para para mejorar, para potenciar y para preservar nuestra salud desde la Concejalía de Sanidad. Entendiéndose la, la salud desde, en el sentido más amplio de la palabra, porque no hay salud si el ser humano no está en equilibrio con su medio ambiente y si no nos rodeamos de un entorno saludable. Por eso vamos a trabajar por preservar la calidad de las aguas de consumo, por luch, luchando por nuestras minas naturales de salud, como son la. la la sierra y, y el acuífero, vamos a llevar un control estricto de, de la contaminación atmosférica, la contaminación acústica, un control de la eliminación de residuos y vamos a potenciar el consumo de alimentos ecológicos y frescos procedentes de nuestra propia huerta. Para esto trabajaremos junto a los consejos de medio ambiente y agricultura. Y ya centrándonos en el aspecto médico-sanitario, eh, vamos a desarrollar programas de promoción primaria de la salud, eh, donde se fomenten los hábitos de vida saludables, la importancia de la actividad física, la educación sexual y también, muy importante, las campañas de concienciación a las empresas sobre riesgos laborales y me, eh, condiciones de trabajo saludables. Deben… vamos a, a, a destinar eh, trabajadores o… Los trabajadores sanitarios deben trabajar en estrecha relación con aquellos trabajadores, trabajadoras o voluntarios y voluntarias eh, destinados en centros como centros de, de personas con diversidad funcional, centros de Alzheimer, centros de mayores o eh, ayuda a domicilio, tanto como guía en su trabajo como para prevenir o tratar la tan infravalorada enfermedad de la cuidadora. Y digo cuidadora porque la gran mayoría son mujeres y nuestro centro de salud que está pidiendo a grito una reestructuración. Eh, trabajaremos instando la ayuda de otras administraciones para crear o construir una edificación única con un personal sanitario adecuado a las necesidades o los requerimientos sanitarios de, nuestra, de, nuestro, de nuestro pueblo y por una urgencia digna y siempre cubierta. Y es que la salud es el pilar básico de toda sociedad y de todo pueblo. Es lo que nos hace independiente, libre, lo que nos hace progresar y prosperar. Y por ello vemos fundamental destinar grandes esfuerzos para preservarla. Así que, muchas gracias. gracias a ti. Os presento a Carmen Janeiro Rincón. A ver, Carmen, ¿con qué cuentas actualmente para alcanzar tu meta? ...política, en una concejalía tan sensible como servicios sociales y empleo. Gracias, Concha. Buenas noches a todos y a todas. Eh, me gustaría comenzar citando eh, parte del artículo 35 de la Constitución española... ...que dice que toda persona tiene el deber de trabajar y el derecho a un trabajo digno. Por lo cual, si partimos de esta base... Y a pesar de la situación laboral tan difícil por la que estamos pasando, desde esta concejalía apostamos por, por lo que debe de ser el empleo, no un privilegio o un lujo, sino un derecho social de todos y todas. Así eh, comenzaríamos a trabajar a partir de líneas de actuación ya establecidas, como son la bolsa de trabajo, eh, programas EPE, eh, asesoramiento profesional a aquellos emprendedores o emprendedoras que quieran crear nuevas empresas, Facil, facilitando la información y formación para la gestión de las mismas. También siguiendo unos criterios sociales para tener en cuenta colectivos más desfavorecidos, como el de la mujer, eh, personas con diversidad funcional, personas en riesgo de exclusión social. Pero también desde esta concejalía creemos que es muy importante eh, reactivar sectores económicos en los que pensamos que COIN <coughs> perdón, tiene grandes potencialidades, como son la agricultura, la ganadería, el turismo, industria de transformación de productos agrícolas. Así, de esta forma, eh, actividades formativas que son muy demandadas por la sociedad, de COIN en general, como son cursos de formación para el empleo, talleres de empleo, escuelas-taller, las enfocaríamos a estas potencialidades, fomentando así un empleo de calidad, con salidas reales al mundo laboral. ¿Y por qué el unir Concejalía de Empleo y Servicios Sociales? Es fácil, pensamos que si una persona tiene cubierta su necesidad o su derecho de trabajo, fácilmente podrá acceder a otros de nuestros derechos sociales básicos más fundamentales, como es la vivienda o el alimento. Y aquí es donde entraría en juego la Consejalía de Servicios Sociales, cuyo objetivo primordial es trabajar para que esto deje de ser beneficencia y se convierta en garantista de derechos. Así, en cuanto a vivienda, eh, uno de nuestros objetivos es fomentar la vivienda social y el alquiler de esta. Colaboraríamos con entidades colectivas que defienden el derecho a la vivienda frente a la especulación y el enriquecimiento de los bancos, como la PAP. Y en otros ámbitos, trabajaremos por una ley de dependencia más justa para con las familias. También pensamos desde Izquierda Unida que se merece un centro público de personas para, con diversidad funcional el colectivo de inmigrantes, también muy importante para Izquierda Unida. apostaremos por una integración de las diferentes culturas. Y también para terminar, y no por ser menos importante, sino todo lo contrario, nuestro colectivo de mayores, buscando garantizar plazas públicas suficientes en centros de día, unidad de estancia de una y al seis meses, residencias para mayores. Porque pensamos que estas personas tienen todo el derecho de disfrutar de su tercera edad de forma digna y placentera. Y nosotros y nosotras tenemos la obligación de trabajar por ellos y ellas. Porque pensamos que en su momento y a lo largo de su vida, ellos y ellas trabajaron por nuestra sociedad. Así que se lo merecen. Así que para terminar, Concha, te diré que como resumen, la meta política que se pone esta concejalía de, de Empleo y Servicios Sociales es la de conseguir un COIN donde todos los derechos sociales básicos estén garantizados. Gracias. Gracias, a Aquí está. Querido Paco Marmolejo Girón. ¿Cuáles son las fortalezas del programa de Izquierda Unida respecto a la Concejalía de Obras y Servicios Operativos? Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Indiscutiblemente la fuerza es la humana. Desde Izquierda Unida entendemos que los servicios operativos, la fuerza debe estar arraigada... ...en la fuerza de, de, del personal cualificado que ya lo tiene... ...el Ayuntamiento tiene un grupo de personas y profesionales... ...muy cualificados, los cuales pues organizados adecuadamente... ...y cada uno adecuado a sus tareas y a su especialidad... ...indiscutiblemente habrá que hacer un estudio a fondo... ...porque entendemos que igual hay que hacer una, una auditoría... ¿no? ...de personal para saber verdaderamente... ...si necesitamos más personal y entendemos desde Izquierda Unida... ...de que sería un punto de apoyo esta concejalía para crear empleo. Entendemos que los servicios operativos es una fuente de empleo para el ayuntamiento... ...pero por supuesto sabiendo qué es lo que tenemos, qué es lo que necesitamos... ...y a dónde podemos llegar. Ahí también una manera de, de enfocar que es saber que colabore todo el pueblo... ...creando un buzón de sugerencias y de avisos donde el pueblo... ...sea el primero que nos esté reclamando que aquí hay una avería que tenemos un problema aquí de una arqueta, que sea el mismo pueblo el que nos dé la sugerencia y las necesidades, que sea un participativo, de manera que así podremos cubrir con mayor eficacia todo lo que necesite nuestro servicio operativo. Tenemos también una coletilla ahí, que es el cortijo de los callados, bien llamado el cementerio, que lo han metido aquí también. Y también estamos dispuestos a trabajar para mejorar esas salas de espera donde se hacen los sanatorios. Entonces, trabajaremos desde, desde esta concejalía con, con la colaboración, por supuesto, de, de, del personal, orientándolo y teniendo en cuenta que sin el apoyo del personal, sin la motivación necesaria, el personal posiblemente, al no estar motivado, no cumple bien sus tareas. El personal necesita saber que hace un servicio público en beneficio de su propia familia, de, de su propio pueblo, y con esa in incentivación posiblemente, sea más rentable todo lo que es el grupo humano que corresponde a la fuerza que puede tener esta concejalía. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, y yo le pregunto, le pregunto a Mariluz Panduro Jiménez, futura concejala de participación ciudadana, igualdad y seguridad ciudadana. ¿De qué forma vais a trabajar como equipo de gobierno? Hola, Concha. Buenas noches a todos Buenas. y a todas. Pues vamos a trabajar de la misma forma que lo estamos haciendo hasta ahora, de forma asamblearia, procurando que la ciudadanía tenga la suficiente información para que pueda participar activamente en la política. ¿Cómo? Poniendo en valor la Concejalía de Participación Ciudadana, la cual garantizará la creación de los consejos. ¿Qué son los consejos? Pues los consejos se conformarán como una concejalía, solo que con un pequeño, para mí, gran matiz, que es la integración de representaciones de asociaciones y colectivos. Por tanto, los consejos estarán formados por un coordinador o coordinadora, representantes de asociaciones y colectivos, así como los técnicos correspondientes. Entre estos consejos estará el Consejo de la Ciudad, que es el máximo órgano del municipio, los consejos sectoriales, como la educación, sanidad, cultura, igualdad, economía, etc. Dentro del Consejo de Igualdad se hará especial hincapié en la participación de las mujeres en la vida social y política de nuestro pueblo, tanto a nivel asociativo como de empleo, haciéndolas más visibles desde lo más básico como el lenguaje no sexista, ...hasta los sectores económicos como la agricultura. Se creará también el Consejo de Seguridad Ciudadana... ...que garantizará la participación de la ciudadanía... ...así como la protección de los diferentes sectores. Sobre todo de los más vulnerables... ...como son las víctimas o posibles víctimas de violencia de género. Se llevará a cabo también el cumplimiento del reglamento... ...ya existente de participación ciudadana... ...y la puesta en marcha de las juntas vecinales. Por todo ello y para concluir, desde aquí... ...animo a que participéis con vuestra ilusión... ...que junto con la nuestra hará de Coín ...un pueblo mejor. Gracias. Y yo te pregunto, Antonio López Gajete... ...con qué palabras resumirías el proyecto de tu Concejalía de Medio Ambiente. Bueno, primero, buenas noches. La palabra sería relevancia. Digamos, relevancia, la que no ha tenido en estas dos legislaturas anteriores esta Concejalía, en la cual ha sido una Concejalía meramente nominativa y que ha tenido un papel completamente secundario. Hay que tener en cuenta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 para vigilar y evitar cualquier riesgo que lo ponga. El segundo, salirnos de la depuradora mancomunada que se va a hacer en Pizarra, exigiendo que la partida económica que se va a dar para las tuberías y la y las expropiación de los terrenos que se van a hacer para llevar las tuberías y el agua hasta Pizarra devengan hacia el sistema de depuración de Coín. Para ello, con ello, proyectar y ejecutar una, un sistema de depuradoras verdes. ¿Por qué depuradoras verdes? Porque son más fácil, tiene un, un menor coste, tanto de ejecución como de mantenimiento. Y al estar aquí enclavadas esas aguas en nuestro municipio serían fácilmente aprovechables con un mínimo coste de bombeo. Algo que sería completamente inviable si las aguas depuradas de Coín se llevan a pizarra. Y la tercera sería las canteras. Primero, revertir la ampliación de las 70 hectáreas que ahora mismo están aprobadas. Segundo, tener un plan en, en una serie de fases que llevara al cierre de las canteras en Coim. A los sumo en, este, en esa varias fase, a 25 años. Quiero recordar, como ya lo ha mencionado Miki antes, que tenemos recurrido ante la justicia tanto la ampliación de las 70 hectáreas de la cantera como el actual convenio que hay en el, con, el convenio con Prodomasa con el Ayuntamiento de Coimbra. Muchas gracias, consejo. A nuestra Toñi Lucena Gutiérrez mujer cabal y fecunda donde las haya ¿Cómo se beneficiará la ciudadanía con las propuestas de la Concejalía de Agricultura Ganadería y Comercio que tú llevarás? Buenas noches Concha, buenas noches a todos y a todas Yo creo que se va a beneficiar con la experiencia que yo tengo desde niña en el campo, pero sobre todo con la experiencia que me han transmitido las personas que he conocido durante todo este tiempo y con las que quiero conocer, con las que me he formado y con las que me formarán. Creo que Coín le dio la espalda al campo hace ya mucho tiempo para irse a la costa y ya la costa no está. Ahora tenemos que volvernos al campo, pero no como antaño. Ahora tenemos que ser innovadores y tenemos que ir con los tiempos que corren. Tenemos que organizarnos con los agricultores, tenemos que organizarnos con los ganaderos, tenemos que organizarnos con todo el que nos pueda aportar algo. Tenemos que organizar el riego, mantener los ríos, los arroyos, las acequias, poner el goteo, coordinarnos con las comunidades de regante. Tenemos que… Contar con el agua de las depuradoras, que si se la llevan se nos secan las huertas, y sin huertas no hay agricultura, sin agua tampoco hay ganadería, porque el ganado necesita mucha agua también. Perdón. <risa> Tenemos que mantener las huertas de los propietarios que no pueden mantenerlas. Y para ellos haremos un censo de, de, de propietarios. Y de, y de personas que puedan trabajarlas, para así poder ganarse la vida también. Tenemos que potenciar la agricultura y la ganadería sean ecológicas, haciendo de nuestro pueblo un referente en el tema, que nos pongamos en el mapa, que digan, igual que en Italia, se ha puesto en el mapa un pueblo, porque han dicho que es completamente ecológico, e intentar de llevar eso a cabo aquí en Coim también. Para ello es necesario, sobre todo, la formación, porque con el conocimiento lo tenemos todo. Si no hay formación, no hay conocimiento, no tenemos nada. Formación en cooperativismo, formación en agricultura, formación en ganadería, formación en, en, en, tan, en todo, en absolutamente todo. En todos los ámbitos que haga falta, formación, lo principal. Debemos defender la soberanía alimentaria dando prioridad a los productos locales haciendo campañas de nuevos hábitos de consumo y alimentación saludable. Consumir productos de temporada, no consumir productos que no sean de temporada. Que los comedores que hay en la localidad se surtan de nuestros productos, promover bares y restaurantes kilómetro cero, realizar jornadas, talleres y diferentes actividades para acercar a la sociedad a nuestros productos. Debemos de crear un mercado de abasto, pero sin asentadores. Un mercado de abastos municipal, que las personas que trabajen en él se paguen con la pequeña comisión que se coja del producto y que se mantenga todas las instalaciones con ese dinero y que con lo que quede se reinvierte en más proyectos. Tenemos que que empezar a trabajar en diversificar los productos que se pueden transformar. Por ejemplo, ahora hay muchas naves vacías. Pues ahí se podrían producir champiñones, por ejemplo, una cosa tan simple como eso. O con las pieles de los animales que se han sacrificado para la alimentación, abatanarlas, encurtirlas, hacer el proceso que sea necesario y después formar a personas para que sepan hacer una cartera hacer un cinturón, hacer un abrigo de piel, de ir creando puestos de trabajo, porque eso es lo que necesita el pueblo de Coguín, que la agricultura, la ganadería den pueblos de trabajo, que haya comercio con lo que tenemos aquí, que tenemos una materia prima impresionante, que es nuestro campo, y tenemos que darle ese valor, porque mucha gente cuando viene, o todo el mundo, cuando llega a Coguín, lo primero que dice, que es campo más bonito, que es huerta más bonita, y no queremos ver esas huertas abandonadas y siendo un filón de oro como el que tenemos. Debemos empezar también a fomentar e incentivar con la Concejalía de Industria el pequeño y mediano comercio local, el cooperativismo, empresas familiares y también queremos facilitar en todo lo que sea posible y ayudar y ayudarlos con las trabas que hay, burocráticas, que no tengan que ir 50 veces a lo mismo, intentar de que todas esas trabas sean lo más fáciles, de que los comercios tengan más facilidad a la hora de abrir, que tengan el comercio local que tenga facilidad para poder decir voy a abrir un comercio pero no me voy a empezar a comer la cabeza ahora que tengo que hacer esto, lo otro, lo otro. Intentaremos en la medida de lo posible de que haya un personal que esté dedicado a ayudar a los comerciantes, a ayudar a, lo, a, lo, a los empresarios, a los emprendedores. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias. Bueno, y aquí me han puesto a mi lado a este chico tan joven y tan guapo, posiblemente porque aquí la juventud en esta esquina, pues eso... Uno de los más jóvenes de nuestro grupo, Antonio Luna Pavón. ¿Qué vas a conseguir para Coim desde las concejalías de turismo, deporte y festejos? Gracias, Concha. Buenas noches. Pues Voy a tratar los temas principales de las concejalías, los puntos más importantes, pero antes de todo decir que, que basaría a la concejalía en la participación ciudadana donde la gente tenga voto y no sea como estamos viendo últimamente con el PP que basa la participación ciudadana en decidir que el se va a poner en la Alameda que sea algo más ¿no? yo pienso que esa es la única manera de hacer una política coherente y, y ética eh, así que no tomaría ninguna decisión importante sin tener en cuenta a los colectivos y a la gente del pueblo desde la concejalía de turismo pues mayormente crear la concejalía no existe esa concejalía ahora mismo en COIN y COIN la puede aprovechar, porque COIN tiene un potencial muy grande, está situado eh, estratégicamente a 20 kilómetros de la playa, también tenemos la, la sierra aquí al lado, y yo pienso que se puede aprovechar. Eh, impulsar el turismo rural, eh, teniendo en cuenta la biodiversidad de la que tiene COIN, eh, y tener en cuenta los espacios protegidos también que tiene, y esto creará puestos de trabajo, que eh, dará beneficio al pueblo en directo, tanto directo como indirecto. Además, los puestos de trabajo no serán de temporada, ya que pensamos que, que el turismo de temporada puede perjudicar al medio ambiente, como podemos ver, por ejemplo, Barranco Blanco. Eh, nuestra política no sería Barranco Blanco en el mes de agosto, en verano, porque ya estamos viendo el perjuicio que tiene. ¿no? Sería más un turismo a lo largo de, del año. Eh, podríamos unir también, y vamos a intentarlo, el turismo con el deporte, unirlo. Por ejemplo, fomentando el, el senderismo o, no sé, en, en ciclismo, marcha cicloturista, donde, donde puede participar cualquiera, eh, apoyar la, las carreras populares, deporte ya pasando al deporte, eh, Serían las especialidades más adaptadas a niños, a, a mayores, a gente con discapacidad, no olvidarlo. Eh, también lo, los juegos entre escuelas para los niños. Y hablando de festejos, pues el tema principal, que es la, la feria, ¿no? Pues. En la Feria de Día nosotros proponemos una participación ciudadana. Tenemos nuestra propia propuesta, que es volver a la Alameda, que, que, <ríe> que es donde hemos triunfado más en Coim, cuando más, Se ha visto que a partir de cuando se, nos fuimos de la Alameda empezó a, a decaer la feria, ¿no? Y nos estamos volviendo locos, pasándolo a, a distintos lados a lo largo de estos años. Así que sería la, la participación ciudadana la que decidiera dónde, dónde sería la feria. Y para resumir, pues nada, decir que vamos a poner nuestro, todo nuestro empeño, nuestras ganas, nuestras fuerzas, porque Coín se lo merece. Y tú, Concha, cuéntanos ah, un poco qué es lo pregunto. que vas. A... Sí. No, yo es que quería preguntarle ah, vale. a Francisco primero. O, o a, mí primero, a, mí, sí. a mí me gustaría que primero sí. nos contase sí. qué es lo que nos vas a aportar tú desde sí. la concejalía de Cultura. Vale. Pues, pues yo tenía unas palabritas ahí escritas, pero voy a tirar los papeles porque cuando hablo de algo importante quiero hablar con el corazón y porque ya con la cabeza ya mis años, no, mejor con el corazón. Y lo que quiero contar es lo que haría lo que haría, si, si me dais vuestra confianza, si nos la dais, y desde la Concejalía de Cultura. Vamos a ver si lo explico. Coín es un pueblo con mucho arte, hay mucho artista. Y, y, y es una pena que para estudiar arte, para estudiar teatro, para estudiar pintura, o, o danza, o, o cerámica, o... Cualquiera de las bellas artes haya que irse a Málaga, a Córdoba, a Granada. Yo creo que lo más interesante sería que la gente que quiera disfrutar de la cultura y del arte lo tenga aquí. Coim se merece un teatro, pero se merece también salas de exposiciones, se merece un, un centro que no dependa del arzobispado, con lo cual podemos decir lo que queramos y no habrá que preguntar si les parece bien o mal. Hacen falta más centros de cultura. Porque, porque lo, lo requiere. Coín es un pueblo que, que cuando hay jornadas de filosofía la gente abarrota el local. Yo recuerdo que fui una vez a una jornada de filosofía, la Ateneo a Madrid, y había, éramos cuatro gatos en un Madrid. Aquí la filosofía, que es una cosa tan difícil y tan exquisita, interesa muchísimo. Pero es que además el arte, la cultura, aparte de que de que da beneficios y si no que se lo digan a Almagro o a Mérida, ciudades que tienen pleno empleo porque han sabido aprovechar un corral de comedias uno y un anfiteatro romano otro y viven todo el año de eso. La cultura da dinero también, pero sobre todo, sobre todo, la cultura da felicidad. Y entonces es que eso es lo más importante que, que te dé felicidad y, bueno, espero que, que, que no veáis aquí no solo un grupo político, es un grupo de personas muy válidas, muy interesantes, eh, que, no, que, que lo que queremos es aportar a COIN. No, no, a mí me ha dado tanto COIN que, aunque de aquí a que me muera me dedique a hacer cosas, todavía no lo habré pagado. Entonces... Como estoy en la Concejalía de Cultura, me vais a permitir que acabe con una frase un poquito culta, un poquito cursi a lo mejor, pero decía el, el gran filósofo griego Aristóteles que la verdadera felicidad consiste en hacer el bien. A ver si hacemos lo que dijo Aristóteles. ¿eh? ¿Cuáles van a ser los cambios más importantes que verá nuestro pueblo con tu actuación desde la Concejalía de Urbanismo, la de Economía y Hacienda? Ahí en nada. Ahí es nada. Toma. Vaya, <risa> vaya patata. Vaya patata caliente. Bueno, está claro que siendo Izquierda Unida, eh, las actuaciones, las estrategias, las políticas que hagamos desde Izquierda Unida, que vamos a hacer desde Izquierda Unida, desde estas concejalías y desde todas, las concejalías van a ser unas políticas dedicadas a la mayoría, a la mayoría social, pero sobre todo además teniendo muy en cuenta a las personas con especiales dificultades. Y estoy hablando de desempleados y desempleadas, estoy hablando de mujeres, estoy hablando de niños y niñas, estoy hablando de personas mayores, porque en, todas esas, en todos esos sectores hay que pensar cuando se hace urbanismo. Bien. Eso significa que hay que hacer casi todo lo contrario de lo que se ha estado haciendo en el urbanismo en Coín en, en los últimos muchos años. No vamos a decir ni más ni menos. Eh, la mayor parte del urbanismo que se ha hecho en Coín se ha hecho más eh, presionado y pensando en promotores y constructores que pensando realmente en la ciudadanía. Y así tenemos el pueblo que tenemos y así tenemos el plan general de ordenación urbana que tenemos en el que no hay quien entienda cómo es posible que al lado de una zona industrial hay una zona habitacional, una zona de, de viviendas en la que es imposible estar tranquilo cuando está la zona industrial trabajando y situaciones de este tipo que son bastante frecuentes en, en nuestro urbanismo. Por, so, por tanto, nosotros pondremos el énfasis en las necesidades ciudadanas, no en las necesidades de eh, los promotores y los constructores. Proponemos una, una renovación, una revisión del Plan General de, de Ordenación Urbana, de forma que aquellas zonas urbanizables que no esté previsto urbanizar en poco tiempo, de las cuales tenemos en Coim muchísimas y muy alejadas, además, del casco urbano, queremos y vamos a revertirlas a rústico de forma que vamos a incidir en hacer urbanismo especialmente en el casco urbano y en los barrios más cercanos al casco urbano. Porque ustedes lo han visto, si se dan una vuelta por Coín, hay numerosos solares a los que ya se le han caído las viviendas, numerosas viviendas antiguas que se están cayendo a cachos. Nosotros queremos que la gente vuelva a vivir en el casco urbano y para eso hay que fomentar efectivamente la rehabilitación de esos edificios y la construcción de viviendas en los solares que hay ahora mismo vacíos dentro del casco urbano, siempre ateniéndonos a unas normas y a una coherencia tanto histórica como artística como cultural de lo que ha sido Coín hasta, hasta, hasta ahora. Es decir, no zócalos y, y fachadas amarillas, verdes y de todos los colores posibles, no. Coín es un pueblo andaluz en el que lo normal es que las fachadas sean blancas y que las ventanas sean de cierto tipo y que los tejados sean de cierto tipo. Vamos a establecer esas normas y que estén claramente en nuestro plan general de ordenación urbana. Vamos a incidir también mucho en eh, revitalizar el casco, el casco histórico. Ya hemos dicho que queremos volver a meter a la gente a vivir en el casco histórico. Eso, en parte, ya lo va a re, eh, revitalizar, pero también… Queremos que el comercio dentro del casco histórico esté especialmente bien tratado por el ayuntamiento de Coín. Estamos viendo cómo pues, las tiendas, los comercios se nos van fuera del casco histórico. Y cuando se nos van fuera del casco histórico estamos perdiendo dinamización. Un comercio atrae a otro, un bar atrae a otro. No queremos ir a un sitio en el que solamente hay un bar. Queremos ir al sitio donde haya varios bares donde podamos elegir. No queremos ir a un sitio donde solamente haya una mercería, queremos que hayan varias mercerías donde podamos elegir. ¿Eso cómo se consigue? Pues se consigue premiando esos comercios dentro, de, dentro del casco urbano, facilitándoles, eh, quitándoles impuestos, facilitándoles el que se creen, el que se mantengan. Eh, ya he comentado lo de, por supuesto, eh, como he comentado, que… Tenemos que hacer un urbanismo para la ciudadanía y un urbanismo también para las personas eh, con dificultades. Es evidente que hay que luchar contra las barreras arquitectónicas. Tenemos aceras en nuestro pueblo por lo que hay que pasar casi de perfil. Bueno, pues eso no, eso no puede ocurrir. Si es así, habrá que pensar que el que tiene que pasar de perfil es el coche. El ciudadano andando con una sillita de ruedas, con un carrito de niños... Tiene que tener todas las facilidades para poder desplazarse por nuestro municipio, por todas las aceras de nuestro municipio, sin barreras arquitectónicas y con, con facilidades pues, para cualquiera que tenga dificultades de movilidad. Pasando ya a, a economía y hacienda, la, la economía del ayuntamiento pienso que hay que quererla como, como la economía propia, y queriéndola como la economía propia, tra tratarla como lo pública que es, es decir, hacer, no malgastar, como no malgasto con mi propia economía, pero hacerla pública de forma que todo el mundo tenga acceso a qué se está haciendo y qué se está dejando de hacer. Es decir, hay que gestionar económicamente hablando como una buena madre de familia, para, sin derrochar y adaptándose a las posibilidades de los ingresos, lleguemos primero a las necesidades más básicas para ir llegando a todas las necesidades que podamos cubrir de toda la ciudadanía. Para esto, lo que hay que hacer en el ayuntamiento es ajustar los gastos y mejorar, mejorar los ingresos. Pero, sobre todo, lo que hay que hacer es que tanto los gastos como los ingresos sean más justos. En los gastos, aparte de ajustarlos y, y reducir todo lo, lo que sea superfluo, tenemos la intención de eh, hacerle, echarle una buena revisión a la, a la plantilla municipal para reducir tanto como sea posible, ojo, no la plantilla municipal, sino reducir las diferencias que hay en esa plantilla municipal. Tenemos sueldos de 70.000 euros al año frente a sueldos de menos de 1.000 euros al mes, muchos de menos de 1.000 euros al mes. Esas diferencias no se pueden dar en una institución que además es pública, como es el Ayuntamiento de Coín. Por lo tanto, le haremos una buena revisión para que no haya esas enormes diferencias entre las personas, entre los mejor pagados y las peor pagadas. En la parte de los ingresos, además de exigir la parte que nos corresponde como ayuntamiento de otras administraciones superiores, como son la Administración Central, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial, pues a través de subvenciones, a través de los fondos a los que tenemos derechos como, como ayuntamiento, implantaremos en COIN una fiscalidad, mucho más justa. Una fiscalidad significa los impuestos, las tasas que pagamos todos los coinos y coinas. ¿Cómo las haremos más justas? Fundamentalmente haciéndolas progresivas. Progresivas significa básicamente que quien más tiene, más capacidad adquisitiva tiene, más paga. Quien menos tiene, menos paga. Y estamos hablando del mismo servicio. Es decir, el abastecimiento de agua potable no le va a costar lo mismo al más rico que al más pobre. El más rico pagará más por el abastecimiento de agua porque tiene más posibilidades y el más pobre pagará menos. De esta forma pretendemos conseguir que nadie en Coín se quede eh, sin posibilidad de tener cubiertas sus necesidades básicas, que no se den situaciones en las que a alguien se le corta el agua. El agua potable es una necesidad básica, que no se den situaciones en las que alguien, porque no tiene una familia, porque no tiene, no pueda disfrutar de los servicios que ofrece nuestro ayuntamiento. Y estoy hablando de servicios de piscina, de servicios de, de arte, de baile, de cualquier tipo de servicios que ahora mismo se pagan a través de tasas municipales, nadie puede quedar fuera de eso porque no tenga capacidad para pagarlo. ¿Cómo se consigue esto? Con una fiscalidad progresiva. Los más ricos… ...pagaremos más y me voy a meter entre los ricos y los más pobres pagarán menos por el mismo servicio. Esto, que en principio nos puede parecer muy injusto a los ricos, es desde luego la única forma de hacer eh, justa la sociedad. Es por lo menos como nosotros lo vemos. Basándonos en estos principios que a, que a nuestro juicio son muy, muy justos y muy fáciles de entender... ...aunque, bueno, lo hemos explicado en el ayuntamiento más de diez veces y todavía no se enteran por lo fácil que es... Pues lo que queremos es gobernar COIN con esos principios, pero sobre todo con la participación de ustedes, con la participación de la ciudadanía. Porque a la gente hay que explicarle, con la gente hay que contar, hay que pedirle opinión y hay que traerla para que participe. Porque si no, estaremos haciendo la misma política que hacen el resto de partidos políticos y esa sabemos que no vale. La política la tienen que cambiar los ciudadanos y ciudadanas. Nosotros... Damos la cara. Estamos aquí, pero estamos para que ustedes nos ayuden. Nosotros solos, ya le digo, que no podemos. Gracias. Bueno, pues eh, para cerrar un poco nuestras intervenciones, eh, decir que como habéis visto, este grupo de personas que nos presentamos hoy tiene los nervios a flor de piel, unos más que otros, pero eso tiene un motivo y el motivo es que son plenamente conscientes de la responsabilidad que han asumido y es una responsabilidad muy grande. Este equipo que hemos presentado es parte del equipo que va a trabajar en este proyecto que tenemos porque el equipo no solamente lo forman las personas que vamos a gobernar, sino que lo forma la Asamblea Local de Izquierda Unida entera. Las personas que vamos a gobernar y las que no van a gobernar. Toda la Asamblea entera, codo con codo, va a trabajar con un mismo objetivo. Y ese objetivo no es otro más que conseguir el pueblo que realmente se merecen los coínos y coínas, Un pueblo que sea bello para vivir y también para visitarlo y que, por supuesto, tenga hoteles que puedan acoger a esas personas que nos visitan. Un pueblo que tenga un casco antiguo, peatonal y también zonas compactas de restauración y de ocio. Un pueblo que además tenga la infraestructura necesaria para abrirse a otros pueblos y a otras ciudades, medios de transporte, medios de comunicación. Un pueblo con un acuífero conservado y con una sierra llena de árboles. Un pueblo que no tenga una zona marginal con un colegio marginal. Un pueblo que tenga, no tenga, perdón, una serie de colas en servicios sociales para que la gente pueda tener aquellas necesidades más básicas como la alimentación, donde servicios sociales y empleo vayan juntas y cogidas de la mano. Un pueblo con un centro público de atención a personas con discapacidad, a personas con diversidad funcional, que se le llama ahora, y plazas públicas suficientes para personas dependientes. Un pueblo que tenga un bonito teatro, que tenga museos, que tenga una sala verdaderamente municipal de exposiciones y que tenga un centro cívico. Un pueblo saludable. Y un pueblo donde la juventud de verdad esté entusiasmada, porque en definitiva son nuestro futuro. Y todo esto a través de una serie de ejes básicos y fundamentales, como son nuestro compromiso por la regeneración de la política, por lo público, por el medio ambiente y por la reactivación económica del pueblo, aprovechando al máximo todo el potencial que tiene COIN, la transparencia máxima, la coherencia y, por supuesto, la valentía. Muchas gracias.